Hay solamente una cosa que nos une, la pasión por la música. La pasión por la música, y de verdad, y más somos. más de una entonces? ¿Eh? ¿Qué? Sí, más de una. ¿Qué más eh, de una? ¿Sabes qué? La pasión. Pero ¿Sabes? Somos como tres hermanos, eso es lo que nos une. Casi 15 años juntos, imagínate. Bueno, todo empezó en el 2000, 2013, cuando hicimos un homenaje al, al rey, al príncipe. De la, de la canción la, la mexicana, está hablando de José José y bueno, tuvimos esa oportunidad de cantar enfrente a él desde ahí empezamos a amar esa música que llegaba desde la tradición mexicana y la tradición de toda Latinoamérica ya tuvimos la ocasión de, de cantar también con Ricardo Montaner que es un amigo y un gran artista y, y, es, y esco, escogimos todas las la, la músicas que más nos gustan tenemos que decir gracias a Sony México porque nos ayudó mucho a elegir las músicas, las canciones y a Mariano Pérez que es el productor del álbum. Eh, ¿sabes? Desde el comienzo de nuestra carrera siempre hemos cantado eh, nuestras canciones pero también cover. Y una de las primeras que hicimos fue El Reloj y Historia de un Amor, por ejemplo. Y El Triste también en los Latin Billboards. Y nos sentimos muy cerca con la tradición mexicana y cantar en español para nosotros es una emoción muy grande porque crecimos en México viajando por el mundo. Entonces cuando tienes 15 años y viajas por el mundo es más fácil no aprender idiomas y, y también entrar en una cultura. no Cuando eres niño no es más fácil. Por eso nos sentimos como en nuestra segunda casa aquí en México y cantar los grandes clásicos es una gran responsabilidad pero al mismo tiempo un desafío que nos da siempre nuevos estímulos, ¿no? Y fue una emoción muy grande cantar los clásicos. Yo creo que la cosa más importante es nunca perder su personalidad y hemos hecho este álbum de clásicos latinos pero con nuestra personalidad y en esos años Hemos visto muchos géneros musicales, eh, momentos de géneros musicales. Somos muy felices por el urbano, el reggaetón, que lo escuchan todo el mundo. Y, pero nosotros sabemos lo, lo, que no hace, lo que hace nuestra personalidad. Empezamos a cantar los clásicos de la música italiana, el bel canto, y después somos, somos jóvenes y hemos probado algunas cosas y ahora después 14 años sabemos lo que nuestro público quiere escuchar y nunca vamos a terminar de probar cosas nuevas eh, nuevos colaboraciones con artistas de otros géneros musicales como han hecho en el pasado como Pavarotti en Pavarotti and Friends eh, que duetaba con todos los artistas de todos los géneros musicales él fue el único que celebró el día del amor ¿Cuándo? El 14 de febrero. ¿Cuándo? Oh, bueno, es que el amor sí. es una de las cosas más importantes que hay en el mundo. Hay muchas formas de amar. Y la cosa, la cosa más linda, más bella del amor es que oh, cada uno puede ver el amor como quiera. Y eso es lo más... lo más verdadero que hay en el mundo. Y existen mucho y, y varios manera de amar, amar una persona, una amiga, un amigo, o amar tu familia, amar una persona que se que puede ser tu novia. Y, y bueno, nosotros siempre decimos que hemos siempre cantado el amor como nosotros los vemos. Y esperamos que siempre va a ser así. Si tenemos la misma pasión por la música, crecimos escuchando el mismo género musical, nos encontramos, cantábamos singularmente y nos ponieron juntos. Y eso fue eh, nuestra... nos encontramos cuando teníamos 14 años. Siguiendo. ha sido ser, ser sinceros, hablar mucho, conversar, decir, decirnos siempre la verdad, no tener miedo de, de que alguien se pueda relajar. Porque si tenemos que ser como tres manos, los hermanos hablan sin problemas. Aunque el único aquí que se enoja siempre es él. Bueno, <risa> bueno los esperamos todos aquí en Ciudad de México el 21 de marzo. Luego vamos a Monterrey, a la Arena Monterrey, en el 23 de marzo. Y vamos a cerrar la, los conciertos aquí en México, en Guadalajara, en el Auditorio Telmex. Y al público de la saga le mandamos un gran abrazo y nos vemos muy pronto aquí en México.